En la mañana de este viernes se llevó a cabo la juramentación de la Junta Municipal Local del Plan Dominicana Limpia a ejecutarse en este municipio de San Francisco de Macorís, el cual tendrá como coordinadora a Jennifer Mieses Rosario, la cual explica el objetivo del proyecto y cuáles sectores pretenden impactar. Una unión. Pero NTN, su noticiero regional. Esta ciudad, hoy a Miembros directivos del Frente Agenda de Actividades. Un unido a esa iniciativa que se lleva a cabo a nivel nacional, estará el Departamento de Ornato del Cabildo, que dará soporte a la ejecución del mismo. ¿Cuáles sectores pretenden impactar? Unido a esa iniciativa nacional, estará unido, que dará soporte a alcalde Alex Díaz. Una comisión que en basuras en lugares. Joan Jorge. Sobre este particular, el alcalde Alex Díaz informó que se ha creado una comisión que sancionará a quienes viertan basuras en lugares públicos. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.